buenos días. Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias y comenzamos este mes de diciembre con las últimas noticias deportivas de la ciudad de Cuenca. A mi lado se encuentra Paloma Castillo. Muy buenos días, Paloma. Muy buenos días, Enrique. En el informativo de hoy repasaremos algunos de los movimientos dados en el mundo del deporte conquense. La danza, la flexibilidad, la elasticidad, la técnica y la coordinación son las bases de su talento como gimnastas. Las chicas del Club Deportivo Huecar entrenan habitualmente en el pabellón Fernando Cotillas Ayllón, donde acaban de iniciar la temporada con nuevos retos para esta nueva campaña. Nos encontramos en el Pabellón Deportivo Fernando Cotilla Saillón, perteneciente al Colegio Público Santa Ana de Cuenca, lugar de entrenamiento del Club de Gimnasia Rítmica El Huecar. El Club Deportivo Huecar, tras obtener buenos resultados en el Campeonato Nacional de Conjuntos y Copa Base, celebrado en tierras pucelanas, continúa su entrenamiento en el Pabellón Deportivo Fernando Cotilla sayón El club, fundado en 1992, fue también clasificado en tercera posición en el Trofeo Maite Nadal, ...uno de los trofeos más prestigiosos del panorama nacional... ...así, la temporada del huecar está saliendo a pedir de boca... ...las entrenadoras se muestran satisfechas con los resultados... ...si bien, no los esperaban. Eh, a ver, lo hicimos bien, pero yo no me lo esperaba... ...y estar allí y que digan, no, oh, es tercer clasificado, el club huecar. ...pues la verdad es que fue un subidón... ...y, y también sirvió pues para ponernos un poco más las pilas... ...para no relajarnos, para saber que podemos estar allá arriba... La temporada no ha finalizado para el club deportivo huecar. Todavía les queda mucho trabajo por delante y muchos campeonatos por disputar. Contamos con las competiciones oficiales que tienes el provincial, las que pasan del provincial al regional, eh, los controles para los campeonatos de España y los nacionales, tanto los nacional base como nacional absoluto, sino que nosotras nos movemos por todos los torneos que organizan los diferentes clubes. El club de gimnasia rítmica cuenta con 110 niñas en total, pero tan solo con un niño. En un futuro, no descartan llegar a formar un equipo masculino. Dentro de nuestro club, en el grupo de escuelas, sí que tenemos actualmente un niño. Y bueno, pues estamos abiertos a, a, los, que, a los que vengan. Dentro de la categoría Levín, destaca Lucía Romero, campeona de Castilla-La Mancha, quien está siendo seguida por la selección española de gimnasia rítmica. Pues Yo siento como el trabajo de todo el año, de todos los entrenamientos, pues cuando me sale bien, pues que se ve recompensado. Las niñas continúan con sus entrenamientos con el único objetivo de seguir mejorando cada día más. Más de un centenar de personas se reúnen los fines de semana para animar al balonmano Ciudad Encantada en el Sargal. Desde el 2005, la furia conquense apoya a su club, algo que tanto jugadores como entrenador agradecen, ya que para ellos es muy importante ver cómo la gente disfruta viéndolos jugar. Cada día de partido del en Ciudad Encantada, la peña Furia Conquense anima a su equipo a golpe de bombo con su típico ritmo de trompeta. El fondo izquierdo del Sargal se convierte en una fiesta que anima al equipo y asusta a los rivales. La agrupación está compuesta actualmente por más de un centenar de personas, aunque según cuenta uno de los miembros más veteranos, esa cifra se ha llegado a triplicar en temporadas anteriores. Actualmente estamos en unos 130-140 miembros, hemos llegado a estar hasta 300, pero bueno, son, son épocas bajas y de vacas flacas y bueno, pues ahora mismo estamos en 130. Cada fin de semana que el balonmano Ciudad Encantada juega como local, los miembros de la Peña se dan cita en el Bar Cardia para realizar su rutina antes del partido. Bueno, pues unas dos horas antes del partido siempre quedamos toda la Peña para comer. ...y nos juntamos pues para hacer la previa al partido... ...y, y venir todos en, en Peña, en compañía". Tanto para el cuerpo técnico como para los jugadores... ...el apoyo que les ofrece en cada partido la furia... ...es muy importante para llevarse la victoria... ...así nos lo confirmaba Lidio Jiménez... ...el entrenador del balonmano Ciudad Encantada... ...del capitán de este equipo, David Mendoza. Creo que son pieza vital en el esquema del club del equipo... ...todo funciona en torno a ellos... ...y creo que bueno, que el ambiente que hay en el pabellón... ...para nosotros es fundamental... ...en todos los partidos ¿no? no creemos que es un factor muy importante... ...jugar en casa, que apretan mucho y, y bueno... Eh, ...nos ayudan mucho tanto en los momentos malos... ...para, para intentar mejorar el, el ritmo de juego... Y, ...y bueno, en los momentos buenos... ...pues te, te ayudan a, a tener una marcha más que, que el rival. Así lo demuestra en la clasificación como local... ...haciendo que el Ciudad Encantada... ...sea uno de los equipos de la Liga Sobal... ...que más fuertes se hacen en casa contando actualmente con ocho puntos en su casillero, colocándose quintos como locales y decimoterceros en la clasificación general. Está claro que nosotros en casa somos otro equipo que más puntos consigue y es debido a la afición. ¿no? Ah, es un momentos malos de los partidos en los que ellos te dan ese aliento, ¿no? ese ambiente... En contra de los contrarios jugando bien, creo que, bueno, que es uno de los campos más difíciles de puntuar porque en buena parte de la culpa tiene la, la furia conquense. ¿no? Esto quedó patente en el último partido jugado en el Sargal, contra el Barmanos sin fin, llevándose la victoria por 32 goles frente a los 25 del equipo rival. Cuenca se rinde al running. En los últimos meses la demanda de esta actividad ha crecido a un ritmo vertiginoso. Todos los días muchos ciudadanos salen a la calle en busca de una mejora física y mental, alternando sus rutas por la ciudad conquense. La moda del running llega a la ciudad conquense. Cada vez son más personas las que se unen a esta actividad, sin distinción de sexo o edad. Ya sea por salud o por simple entretenimiento, los runners pueblan las calles, parques y pistas de atletismo de esta localidad sin importarles demasiado el temporal. ¿Estamos ante un cambio en la cultura deportiva? Nos encontramos en el Complejo Deportivo Municipal Luis Ocaña. A pesar de estar a tres grados, vemos como los más atrevidos siguen con su rutina deportiva. Podemos apreciar como el running acoge a, todo, a todos por igual. Desde niños impartiendo clases de atletismo hasta personas que dedican su tiempo libre a este deporte. En estos años la verdad es que el auge del running ha subido, ha incrementado exponencialmente, sobre todo en personas mayores en categorías más veteranos. Cuenca... ...recibe este fin de semana la segunda carrera popular... ...para la prevención de las úlceras por presión... ...en el Parque de los Moralejos... ...y se espera más participación... ...debido al auge de esta actividad. Debido a esta nueva moda... ...en los últimos meses se han abierto... ...muchos establecimientos de ropa, accesorios... ...y zapatillas especializados para este deporte... ...esta práctica deportiva... ...se encuentra al alcance de todos... ...incluyendo cada uno la rutina... ...que se adapte a su forma física... De alguna manera pues no había una tienda en Cuenca especializada en diversos materiales, entre el running y en el running principalmente. Y, y empecé con una tienda más pequeñita, empecé yo solo y, y poco a poco pues, he ido metiendo, según ha ido creciendo el tema del boot, del running, de los deportes en montaña, varios y demás. Una afición que aparece de forma inesperada y que termina enganchando a quienes la prueban. Eso sí, los profesionales ya han detectado que esta práctica puede llegar a convertirse en adicción. Así que, y de forma moderada, 3, 2, 1, ¡y a correr! Deportes minoritarios como la grimas se van haciendo hueco entre la población conquense. Cada vez más gente se anima a participar en esta disciplina desde los más jóvenes hasta los más veteranos, haciendo popular esta práctica entre sus habitantes. La esgrima ha sido durante los últimos años uno de los deportes con más proyección de la provincia castellano-manchega de Cuenca. Uno de los principales motivos es la garantía de seguridad que ofrece este deporte a sus participantes. De hecho, en esta disciplina apenas se producen lesiones. La esgrima es el, depo es el segundo deporte más seguro de todos los calles olímpicos, porque aquí al estar con armas no puede haber... Problemas, se, se evitan al máximo. La indumentaria básica y necesaria se compone de máscara, sable y chaquetilla. Niños y adultos se suman a la práctica de este deporte. Pues lo que más me gusta de este deporte es el juego limpio, que nadie se adjudique puntos así como así, y que, pues que se puse al máximo posible para crear el mejor asalto posible. Espadas Colgadas es el club encargado de haber impulsado esta práctica en la ciudad concreta. Además, ofrece el préstamo del material para no tener que hacer grandes desembolsos al iniciarse en este deporte. Nosotros desde el club eh, siempre cedemos el material a todos los practicantes para que nos lo tengan que comprar. A día de hoy, unas 90 personas entrenan semanalmente en el pabellón San Fernando. Algunos de ellos han conseguido grandes logros a nivel regional y nacional. Hasta aquí el informativo de hoy. Les esperamos en el próximo programa con más noticias. Pasen un buen día.